Pasado martes, un brutal crimen consternó a la comunidad de Ventanas en la región de Valparaíso. Los adultos mayores fueron asesinados al interior de su local comercial en horas de la madrugada, todo con tal de perpetrar el robo de su vehículo y otras especies de la pareja, que según vecinos era de Santiago y solo venía por la temporada de verano. Una señora trabajadora de ahí, de muchos años la conocía, de, de saludo así. Le compramos empanada porque hacía una empanada muy rica. ...porque no era para que lo mataran así... ...no sé cómo, pero por qué lo mataron... ...no entiendo... ...son las personas de daño... sabía que trabajaban, abrían los fines de semana... ...sobre todo el verano siempre aquí... ...todos los locales están abiertos... ...un sobreviviente del violento robo... ...cuyas agresiones fueron provocadas... ...con escopetas y armas cortopunzantes... ...fue quien dio aviso a carabineros del hecho... ...cuando ya los delincuentes se habían dado a la fuga... día más tarde y en San Antonio... La policía de investigaciones logró su detención. Un equipo de investigadores, en coordinación con la Brigada de Homicidios de la ciudad de San Antonio, lograron la detención de dos sujetos de nacionalidad venezolana, de 22 y 16 años de edad, respectivamente. Ambos imputados, quienes se encontraban ilegalmente en nuestro país, fueron formalizados hoy, quedando en prisión preventiva e internación provisoria, en el caso del menor de edad, por los 90 días que dure el plazo de la investigación. Estos hechos configuran la justicia.